¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Melina y eres Andy Y hoy tenemos un día de pileta ¡Me salió el dedo! Un día de pileta, un día de pileta, un día de pileta chicos, acá a esta serie de los capítulos de verano de la quinta temporada acá en general Rodríguez, cierto, mi hermana eh, Charlotte A ver, ¿tenés algo que decir Charlotte? Decís Champagne, Champagne, Champagne acá, acá viene mi verdadera hermana, ella es Charlotte Acá está Charlotte y esto está dedicado a todos los perdedores de acá Bien, ahí está Bueno, a todo esto mi hermana se casó ayer y van a ver de qué se trata los tres días de fiesta, incluido desde el civil pasando por la ceremonia de ayer y hoy domingo que es el tercer día donde estamos demostrando a todos los perdedores de acá de rodríguez que son unos perdedores, son unos perdedores, acá estamos con mi hermana charlotte, con mi amiga melina y bueno esto va dedicado a ustedes, salud feliz casamiento, feliz moda Ay, para mí no. hoy es domingo 10 de febrero estamos acá en la quinta la solana pasando genial tres días de boda un casamiento de pum para arriba top ayer fue fatal todos vestidos punta en blanco a la pileta así que estuvo muy bueno así que vamos a seguir con esa mañana luna de miel uruguay allá vamos Además tenemos estrellas internacionales como Meli Meli Y bueno, ¿quién les habla? Andy Lamm, el director de hace tres días A José y Anita, bueno, que sean muy felices Ellos son felices, pero bueno, esto fue este, el cierre de su amor ¿no? Era lo que faltaba La frutillita del postre Así que bueno, nada La frutillita del postre me la como yo, al Con crema Con crema Yo soy la crema, él es el Él era <risa> Hola. Yo, hola. Hola. Ahí está, ahí llegó más, gente. Ahí llegó más hola. hola. Hola, ¿cómo te llamas? Yara. ¿Yana? Yara. Yara. ¿Y? ¿Cuántos años tenés? 10 años. ¿Diez años? ¿Y te gusta estar acá a la fiesta? Sí. ¿Y qué es Ana de vos? Ana? ¿Es tu tía? ¿Es tu amiga? Sí, mi tía. Ah, tu tía, mirá. Y sí, sí. hace tres días que estás festejando, ¿no? El casamiento de Ana. Que bueno, che, qué bueno. Fue hasta cumpleaños fuimos a ver a, a Moreno. En Moreno y en Dujano. ¿Sí? sí, ¿Dónde conocemos? Vamos a los chicos. Ah, dale, dale, dale. No me me No Sé que son fan, son fan de Soy Luna. fan de. ¿Cómo se llama? De Carol? No. Ah, entonces no, ya está corten, apagamos todo, se acabó. ¿De Violeta? ¿Usa Violeta? No, me gustan algunas canciones también. Córten el video, Pablo. Eh, ayer la pasamos divino, hoy la estamos pasando super bomba. Tres días boda. Eh, tres, tres días boda. Tres días no, es para cualquiera, ¿eh? No, <risa> este corcito tiene agua de... <risa> vamos a tirarlo, dale, dale, dale. Vamos a tirarnos. Cabecita. Igual está, está todo filmado ya de estos tres días, sigue. Oh, día, Acá estamos con las participaciones de Juan Asado. Vámonos. Cari, Hola. Melina, Hola. Sablan Glam, conocido como Max, Kedrum y otros nombres. ¿Qué? Espectacular la tarde, la Muy fiesta. Bien. Tres días de casamiento, felicidad por Ana y José, contentos por ello. Y bueno, ahora pasando la vida, relajando de ayer. Esta es la primera vez en 18 años que Adriana se pone en malla. Ajá. y nada pero estamos pasando re bien acá una hermosa quinta la verdad que es gigante una manzana y, y este año se viene, se viene mucho mucho turistas más me gusta estar acá en la pide? sí sí qué lindo día no <ríe> Día de pileta hoy domingo. <risa> a ver. Me queda bonito. Ah, ser bueno. Tanto. Sí, sí, sí. Decimos, yo les voy a decir la verdad. Es que este hombre me tiene prisionero. La verdad es que él viene con sus ideas y me dice, vamos a grabar, ¿me entendiste, perra? Y yo le tengo que decir. Sí. Un día ganaremos el Grammy, el Oscar. Yo quiero mi Oscar. Porque me estoy aguantando que este hombre vaya y grave con otras personas y, y yo tengo tengo medio tengo, tengo media pileta dentro del corpiño ¿Cómo? Me voy a teñir la chiva. De ¿Sí? eso no la ponga por si. Sí, con la cabeza bella, por Dios. Siempre sí, la oh, tuve, pero ahora, ahora no, no puedo. Bueno, así de esta manera estamos culminando los capítulos de la temporada de verano donde Meli anduvo por Córdoba, yo estuve por la costa ahora estamos disfrutando de un día maravilloso de sol aquí en una quinta en Rodríguez en cuestión de pocas semanas se vienen los capítulos ya de otoño el diario, la radio, la tele, todo el mundo nos va a llamar duramos, estamos... más, duramos más que una relación sí. Es lo más bello que me han dicho tantito. Bueno, sí, sí. A ver, no te vayas de ángulo. Estoy, pa estoy, todavía me veo. ¿Te ves a vos? Yo mismo? no tengo perro. ¡Ay, ah, no no es... <risa> Ay, Dios. No me acordé de los Simpsons. Dice: Quiero dejar claro algo. Yo no tengo perro. Esto va para todas las perdedoras que están tomando seco un domingo. Puede ser. Puede ser. Así es. Bueno, de esta forma muy extraña terminamos el capítulo de hoy. Eh, sin más nos despedimos. Eh, Meli está totalmente agotada. Está. Get out. Y. Nos vemos en la próxima. Chao. Ya está. <risa> <risa> ¡Out! out <laughs> ah! <laughs>